El Alfa se mete a bachatero. Mm. Mm. Si sí, hombre está abarcando todo, a bachatero se metió el Alfa. Sabes que hay que meterse en todo porque uno yo no que sabe. ¿eh? Vamos a una bachatica tú y yo Carlos, algo tú, Va, ¿tú? Vamos a tener que hacer una bachata. Una ¿Y tú ¿Crees que es la voz del Alfa? Ay, ay, ay. El Alfa graba su primera bachata junto a Camilo. El exponente urbano, el Alfa, anunció que está grabando su primera bachata en colaboración con el artista colombiano Camilo, que habla así muy bonito el intérprete de Acorrelo leques, acompañó el mensaje con dos fotografías junto al líder de la tribu, donde al parecer grabarán parte del video de su primera colaboración juntos por su parte. El esposo de Eva Luna Montaner les respondió, destacando el respeto y admiración que se siente hacia el oriundo de Herrera, Santo Domingo, eh, es de conocimiento público que tanto Camilo como la hija de Ricardo Montaner son fanáticos de la música del alfa. Pues ambos han compartido varios videos cantando y bailando algunos temas del dominicano, señores. Aunque a algunos no les gusten la manera de que canta el alfa, pero el alfa ha sido un negociante muy bueno de la música eh, urbana, del dembolo, lo ha llevado fuera muy lejos, Carlos. Y yo me atrevo a decir que el Alfa es el urbano en esos momentos, el número uno de la República Dominicana a nivel internacional. Claro, muy, muy internacional, ya que se mudó para Miami, eso le pica hay unos cuantos que están en Huachupica Pero... todavía. Y él se mudó para Miami porque tiene que hacer negocio fuera del país, entonces puede quedar estancado, ¿eh? Esa, y está poniendo Un el saludo tempo. a Newman, que le gusta el alfa también, que son a los... A mí, me, a mí me gusta el alfa, porque bien, la, el, el tipo de música que le hace es jocosa y está bien porque está llevando... Eh, la música dominicana a niveles internacionales y yo creo que sería un palo grabar con Camilo porque ya es una artista que en estos momentos también está sonando claro asomando. claro está bien no está bien que haya grabado con Camilo y va a grabar con muchas personas más porque tiene un manejo muy bien y el Alfa es disciplinado a lo que a lo que parece el Alfa se sí ha sabido manejar tiene un equipo de trabajo muy eh, eh, muy profesional y le ha vendido una imagen que ya, el Alfa está por encima de todo el mundo el Alfa no hay nadie por encima de él Ahora mismo, ¿te entiendes? Genesis no le gustaba, no yo decía que no iba para ningún lado. Pero míralo ahí, Genesis Ahora Mira, y estaba la está sacando de play. La, la no a otro sacando. nivel. Con el alfa que habla de millones. Lo que hay que esperar ahora a ver si, si entona, porque eh, el género bachata es eh, que ver si entona la voz, porque el alfa tiene una sí, voz. Sí, pero muy que aguda. yo creo que el género bachata, el que va a bachatear bien, es el otro muchacho. Eh, eh, eh, Camilo. Yo creo que... No, no, Villalona está boceando ahí como que esto es lo último. No, y da para hacer una, una combinación. Villalona... Villalona <ríe> venga para acá. Venga para adelante. <ríe> Villalona, venga para acá. Porque usted, Nuestro hermano es hey, el productor Villalona. <ríe> duro, sí. Oh, oh, oh. Villalona es duro. Hoy vino el con pila nueva. Señores, eh, eh, yo creo que es así. Para mí entender que, que el otro muchacho va en sentimiento. ¿Y tú sabes que dan es una combinación entre Dembo y Bachata? También. Puede arrancar tú, como, claro, yo, yo creo que sí. Creo que es, es una buena colaboración ya internacional. La hija de Ricardo Montander, que es la esposa de Camilo. Le gusta los temas de nuestro amigo y hermano, el Alfa, aunque Génesis no le guste. Pero ahí está metido lamentablemente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a matar? ¿Eh? Una bachatica. Vamos a esperar. Porque ya con tan solo, porque es un inteligente, el equipo, el equipo entero inteligente. Para llamar la atención, bachata, todo el mundo está vuelto loco esperándola a ver cómo es que le va a meter la bachata. Cómo que se ve, si entona. Si entona, no, pues no va a entonar. ¿No entiendes? Pero se si atreven a hacer una cosa y quedar bien. Y ¿no ahorita se pega la música y ahorita está número uno. Claro, claro, es así.